Mira, allí ve un Enderman. Eh, no, esos son los ojos, que no. no. Hazle zoom. Es verdad. Zoom tengo. asterisco. Necesito. ¿Qué tengo en la cabeza? Ah, no, que es el árbol. de es como que te. Ah, una flecha, vale, vale. <risa> Digo, ¿qué tengo en la cabeza? Es que veía la sombra con algo en la cabeza. Vale, pues entonces necesitamos 10. 10 pearls. entonces. Mínimo. Ya luego, en el trayecto, se van a romper algunas, o tener la suerte de que solamente falte un enderpel Mira, ¿eh? Te digo. Tenemos aquí a... A lo, Bueno, no sé. Iba a decir a los tontos del pueblo, pero no, creo que sí. Están dando un baño. Están dando un baño. Están pasando ahí la... la, la no sé, la verdad. Vale, tenemos aquí a... Bueno, os puedo enseñar aquí la tabla de los aldeanos. ¿Pero cuántos hay? Están todos aquí, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. No han subido la población. Pero tenemos aquí a los nombres, ¿vale? A los nombres aldeanos. Tenemos a, al granjero Modmaster. ¡Pon vallas en el pozo! Tenemos al granjero Modmaster, ¿vale? 2525. 25. Al herrero Tilixus. Al granjero Five 328. Al librero Valentine Ray al atlérigo o tlériga eh, Pachis 13 y al Granjero Masi 29 no queda mal ¿no? O se queda mal queda un poco pero nodular. se seguirán cayendo ya pero por lo menos pueden salir ¿sabes? Por lo menos pueden salir si quieren Y un enderpearl. Era es que veis la suerte que tengo, ¿no? O sea, me aparece un enderman. En toda la noche me aparece un enderman y ni siquiera me da enderpearl. Un enderpearl, vale. Dos per vale, vale, vale, vale. Parece que la suerte me está sonriendo ahora mismo. Parece que sí. Joder. Aquí hay uno siempre que escucho. Lo escucháis, ¿no? Está como invisible aquí. está arriba. Arriba es imposible que eche. ¿Cómo estás aquí? ¿Cómo ha llegado aquí un aldeano? Con razón, siempre escuchamos un aldeano, pero como los aldeanos no pueden subir ni bajar escaleras. ¿Cómo, cómo ha llegado aquí un aldeano? ¿Alguien me puede decir cómo ha llegado un aldeano aquí arriba? Baja, no sé. No puede. Y no pueden subir escaleras. Este era el aldeano perdido. Era el aldeano perdido. Porque es pequeño. El perejico te puede intercambiar perlas de end no fermentadas en nivel máximo. ¡Hostia, de verdad! Venga, pues vámonos. ¡Vámonos! ¡Ole! A veces es verdad que tengo un montón de carne de zombie. Ya, pues ya está. Ya lo tenemos. Eh. negocio redondo Negocio redondo Porque me, intercambia Me intercambia, eh, me intercambia. Eh, Perla, esta perla digo Me intercambia ¿Eso qué es? ¿Qué suena? Como un perro cuando se sacude, salta ¿Eso suena así desde cuándo? ¿No tienes diamantes? Sí, tengo diamantes Tengo un montón, tengo, bueno, un montón Tengo cinco diamantes Give me, give me more, give me more ¡Give me more! ¡Give me more! El, el plan es comerciar, comerciar con lo que mejores ofertas tengan Y, y a darle a tope con esa gente ¡Ah! Ah. ¡Oh! ¡Oh! Vale, vale, vale, vale, vale, vale Vale, vale, vale. Ya está, ya está, ya está. Ya está a, salvo. está a salvo. Ya estoy a salvo yo. Vale. Voy a comer. ¡Tú! ¡Dame el enderpeel! Si no me roba el enderpeel. Bueno, cuanto papel para dar y regalar. Es que a ver que me hice una granja. Al principio de la serie me hice una granja. A ver, a ver, a ver. Vale. Una barra de Blaze. Vale, dos. ¡No, no, no, no, no. Cuarta kill. Que no, que no, que no. Que esto es producto de vuestra imaginación. H, what the fuck, H. Eh, es producto de vuestra imaginación. Y rápido. Hay que saber subir y bajar. Subir y bajar. Subir y bajar. Esto es increíble. Vale. ¡Ah! No me maté. No, no, no, no, no, no, no, no. No, no, no, no, Esto es increíble. Esto es increíble. Es que ni ni, ni, ni, ni salir del Nether me dejan. Me podemos fermentar. 13. Vale. Lo suyo es fermentar, fermentar todas. ¿no? Es que no sé por qué digo fermentar. Vale. Vale. vale, vale, pues vamos a ir a la granja de experiencia, que allí tengo, supongo que fue Victory Royale para mí, <risa> allí tengo, ¿cómo se llama esto?, obsidiana, que necesito obsidiana, oso de obsidiana, ¿vale?, para el cofre de Len, de... ¡ah!, ¡Pero bueno! Que ni, ni me deja, que, es que esto es increíble Es que ni me deja Serían 7 en total Con 7, ¿para qué tengo? Tengo ¡Ah! ¡Estoy tonto! Esto es increíble Esto... ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! Pero <risa> el pico, pero los diamantes los tenemos. El pico se ha quemado, pero los diamantes los tenemos.